Bienvenido a la segunda unidad didáctica, Estudio Responsablemente. En esta unidad didáctica usted aprenderá a reconocer los comportamientos y actitudes necesarias para afrontar un proceso de estudio mediado por las tecnologías de la información y la comunicación TIC. Es importante que tenga en cuenta los siguientes aspectos necesarios. El deseo. Es la motivación permanente y constante que deberá tener para animarse a estudiar sin más presión y seguimiento que la que usted mismo pueda hacerse. La decisión Es la capacidad de decidir a tiempo, entre hacer una cosa por la hora en el momento oportuno. Se refiere a la necesidad de salirse de situaciones cotidianas apremiantes o muy gratificantes para tomar la decisión de estudiar según el plan de estudio definido. La disciplina Se refiere a la organización de su tiempo y el cumplimiento de su horario de estudio. Es necesario que realice un plan de estudio y lo cumpla. La dedicación hace referencia a la necesidad de mantener un ritmo constante en las dinámicas de su estudio sin desfallecer un solo día. Alcaldía de Medellín cuenta con vos.